Gracias, senador Mulet. Senador Comorera. Gracias, presidente. Buenas tardes. Eh, nuestros saludos, como no podía ser de otra forma, a la alcaldesa de Andorra y al concejal que nos acompañan hoy aquí. No quiero empezar sin trasladar nuevamente las condolencias de nuestro grupo parlamentario a los familiares y amistades de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. Consideramos imprescindible la constitución de una comisión de investigación y no para hurtar una instrucción que, evidentemente, corresponde al juzgado, sino para analizar qué es lo que ha fallado desde el punto de vista de la Administración en toda la gestión de los hechos que conllevaron a los terribles crímenes. Gracias. Y sobre todo, para aprender y extraer las conclusiones necesarias para prevenir en la medida de lo posible la no repetición de actos salvajes como este. Y es que desde esta perspectiva nos hacemos muchas preguntas sobre lo ocurrido en Andorra y Albalate del, del arzobispo. Aquí les dejo algunas. ¿Por qué no saltaron las alarmas cuando se habían producido 11 delitos de robos y daños en la zona de Albalate entre el 18 de noviembre y el 5 de diciembre de 2017? robos que, por otra parte, quedaba claro que eran de supervivencia. ¿El modus operandi del criminal en Albalate o el tipo de arma utilizada, según los análisis balísticos, no alertó que quien había disparado no era un simple ladrón? ¿Fue insuficiente y erróneo el dispositivo de antes y después de lo sucedido el día 5 en Albalate de arzobispo? ¿Se pusieron los medios policiales necesarios? ¿No se necesitaba un despliegue de otras características en su búsqueda mucho más especializada que el envío de dos simples patrullas de seguridad ciudadana? ¿Por qué no se alertó a la población pese a sospecharse de la peligrosidad del criminal desde el 5 de diciembre? ¿Por qué los equipos Roca no tenían cámaras de visión nocturna ni de rastreo, ni conocimientos suficientes para acercar y detener a un experto paramilitar? ¿Por qué no se activó el Servicio de Intervención Rápida de la Comandancia? ¿Cuál era el número de efectivos que actuaron del 5 al 14 de diciembre? ¿Cuál era el despliegue que se hacía por la noche, que era cuando el fugitivo salía siempre de su escondite? Si el Gobierno sabía o sospechaba desde septiembre que Igor el Ruso estaba en España y la munición que empleaba, ¿por qué no se cotejaron los análisis de balística de Albalate, de Albalate con la, con la información del arma que había llegado de Italia? ¿Por qué no se relacionó la munición? ¿Qué instrucciones recibió la Guardia Civil local para salir en busca del sospechoso, acompañada de civiles sin protección? ¿Por qué llegaron los cuerpos de élite cuando se habían producido los crímenes y no antes? ¿Por qué llevaba a Víctor Caballero un chaleco antibalas que no era de su talla y le quedaba pequeño? ¿Estaban los chalecos antibalas en las, en las condiciones adecuadas? ¿Creen normal que se haya localizado 50 días después de los crímenes el escondite de Igor el Ruso, un pajar que se encontraba en el mismo lugar donde presuntamente asesinó a los dos guardias civiles? ¿Creen normal que, se haya, que, no, se haya, que no se hayan recogido prendas del asesino o que no se hayan tomado huellas en muchas de, de las localizaciones? ¿A qué es debido? el cúmulo de contradicciones en las explicaciones ofrecidas por el Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno en Aragón y el subdelegado del, del Gobierno en Teruel? ¿Qué influencia han tenido las políticas prourbanas, la despoblación y la inseguridad en el mundo rural en lo que ha ocurrido? Estas son solo algunas de las preguntas que se plantean sobre lo ocurrido y a las que la investigación judicial no va a dar respuesta, pues esa no es su función. Esa es una función nuestra y por eso traemos esta solicitud de comisión de investigación. Me dirijo sobre todo al portavoz del Partido Popular, pues ustedes tienen la llave, ya lo saben, para que esta comisión de investigación pueda constituirse. Si, se, si su señoría me da la contestación a todas estas preguntas, estaré de acuerdo en que no es necesaria, pero si por el contrario no me las puede responder, sería una irresponsabilidad por su parte votar en contra de la misma. gracias